con esta en una en y ¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos al cuartel general de Adercid. Hoy tenemos un capítulo amarillista. Porque sí, tenemos una coleccioncita que ya fue pedida, ya fue muy comentada en los pasillos de Adercid. Nuestros 17 seguidores han comentado mucho sobre esta colección de Los Simpsons eh, con una temática de Día de Campo, este, ese emblemático capítulo. ¿Cómo, cómo se tomó el trabajo de hacer como este, de un capítulo en especial tan bellos figurines? Y bueno, antes que nada, los invitamos a todos ustedes a que se suscriban a las redes sociales, a Twitter, a. Sobre todo a Instagram que tenemos muchas, mucho, mucho contenido exclusivo solo para decir maniables El minuto a minuto Y bueno, pulgarcito arriba y compartir para la gente que sepa que le gustan los Simpsons y que la colección interesante Los invitamos a que dejen en los comentarios cosas, curiosidades sobre esta colección, si saben algo, fotos de su colección El espacio de comentarios, ahí está Mira, Caco, si vos te acercás lo suficiente, podés casi escuchar la música Simpson, boludo. ¿No? Porque mirá, están tan bien hechos. Los colores. Sí. O sea, tenemos por lo pronto la prueba de la temporada anterior, que había esos bootlegs, que por momentos eran horrendos productos graciosos. Y ahora tenemos esto. Que acá... Se podría decir que no hay margen de error. Son primitivos. Más no feos. En lo, bueno, que, en lo primitivo es... de su técnica radica su belleza. Como en toda, generalmente, la mercadería de esta época de los Simpsons. Sobre todo, esto creo que es nacional. Sobre todo las cosas que fueron fabricadas acá en países ¿viste? que estaban... Recién surgiendo, ¿no? al mercado mundial. Porque yo creo que estos deben tener un original y que de original se hicieron moldes eh, oficiales, pero basados en otro canal que ya existían, algo por el estilo. O pues no sé, capaz que son así también los originales. ¿Cuáles son los originales? Me preguntarás vos, con Originalmente cargo de esta colección venía en una especie de Burger King viejo yankee. Mirá vos. Como si fuera una especie de cajita. ¿Te cuando acá. En el Camino Centenario estaba ese lugar Cruz, que te daba unos muñecos de jorobado Notre Dame. Mira, lo que conoces de Era básicamente el McDonald's de la gente de Gonet. Claro. Ah. Porque todos sabemos con la gente de Gonet. Bueno, la historia con estos, obviamente yo no los traje de la cajita feliz estadounidense porque yo eh, pertenezco a una crisis social que no puede salir del país. Entonces... <risa> Estos, según me dijeron, porque yo era muy chico para recordarlo, venían en el Pamper. El Pamper Nick. Al que llegué a ir, sí, tengo recuerdos de ir. Muy cine negro, la estética de Pamper Nick era. Muy cine negro, te diría, lúgubre. Pero yo tuve las caretas de los Simpsons de Pamper Nick. Estos de los tuve. Capaz que llegué tarde, porque cerró enseguida de cuando yo tengo memoria, ¿no? Bueno, como verán, acá algo muy curioso es que dice Made in... Mirá, sí, y está como... borroso borroso, Eso, lo mismo en Bart y no parece que lo hayan hecho después de que el muñeco salió parece que el molde que hicieron tiene unas matrices que tienen el, el crédito eliminado es increíble la pintura vos fíjate que es excelente porque no se salió hasta el día de hoy solamente tienen algunos un poco de polvo bueno todos pero la verdad es que el polvo hace a la belleza también a mí me gustan los muños que tienen polvo en las, en los bordes porque como que los define más, hace que tengan mejor definición Me gustan, me gustan y además el polvo denota su antigüedad Sobre todo los que tienen manchas de fibra, esas manchitas rosas, a mí me encantan ¿Querés que los veamos uno por uno? Uno por uno Marjorie Simpson ¿Qué dice el libro? Birds. Birds. Y tiene un montón de critters en el pelo Ahí vemos lo que se perdió de definición del original. Seguramente el original se, se entendía muy bien que esos eran pajarillos. O lo que sea, ¿no? Ardillas. Sí, porque tiene esas caritas siniestras. Es muy loco que está basado. vemos que está en comodidad de campo, ¿no? Tiene un trajecito así como medio de. de ¿Cómo se diría cuando vas al exterior? viste? Como el campamento, sí. de camping están. La ropa de Marsh es ropa de campamento. Mi mamá <risa> se vestía así cuando iba de campamento. Eh, campamento... <risa> ...Homero... ...y ya empezamos a notar... ...que tienen básicamente la... la ropa del capítulo de Homero... ...Pie Grande... ...que se de campamento... ...como decías hoy vos, Caco... ...¿por qué harían... ...una figura sobre este capítulo en especial? Yo creo... ...que lo que pasó es que la primera ...temporada de Los Simpsons... ...fue lanzada... ...como con tanta expectativa... ...que cada capítulo fue hecho casi... Como si fuera un piloto de álbum, de una película o algo así. Entonces, cada capítulo tiene muy, una estética muy muy precisa. ¿viste? Y por ahí habían eh, mercadería de, de todos los capítulos, ¿no? con temática de todos los capítulos. Me acuerdo unos vasos de Pepsi, Coca-Cola. ¿no? no sé si podemos decir Pepsi, Coca-Cola en YouTube. <risa> Sepan disculpar, muchachos de YouTube, si no, no, no estamos queriendo quedarnos con los créditos de nada. Bueno, te decía, los vasos esos venían con un dibujo basado en este capítulo. Y otros dibujos, no me acuerdo ya, pero basados en otros capítulos. Ahora vemos Lisa haciendo vibrar a una ardillita con su saxofón. Ya el saxofón de campamento. Y Maggie, ¿querés jugar vos con ellos, Haku, un rato? ¿Y cuéntame qué sentís. Tenemos vemos las clásicas de gastadita de pintura. Mira. Sí, en las esquinas. Pero son desgastaditas de pintura o son, sí, son desgastaditas de pintura. Parecían pensé, eran, uñas, ¿no? parecían, pensé que eran salpicones de desprolijidad, viste. Puede pasar, puedo pasar todo el día tratando con la imperfección a Me cualquiera de, de ellos, pero no, no es una son, son, ínfimas, son ínfimas, la verdad. ¿Cómo, como es Excepto, excepto obviamente. Eso no es Budle. Puede ser que no es No es esto es oficial. Venían así de en la cajita feliz. Yo creo que sí, esa es la información que tengo. Con licencia y con esta pintura sí. que, que refuerza más la cara de falopa de este bar. Fuentes muy poco fiables me lo confirmaron. Creo. Estas figuras suelen rondar los 30 pesos. Yo diría que no, yo no pago más de 30 pesos. ¿El lote? No, no, no, no cada una, cada ah. una. En distintas ferias, eh, aunque bueno, están desmantelando ferias por todos lados, lo cual no sé en el carajo, voy a conseguir muñeco. Pero se suelen conseguir, hay muchos, al igual que la otra colección de Simpsons que vimos. Y eso, yo no pagaría más de 30, tal vez 40 pesos si quieren completarla. Eh, pero hay muchas y son baratas. Son muy lindas. Y yo creo que cualquier fanático de los Simpsons debería hacerse, tenerlas. Hacerse de estos sí, ejemplares. <risa> <risa> sí, sí, sí. Sobre todo porque es la época de oro de los Simpsons. Que los chistes eran excelentes y no es nada La verdad es que este capítulo fue medio trampa porque los Simpsons siempre van a ser buenos, al menos, bueno, como ya hablamos, de hasta ciertas temporadas en las que ya vamos a hablar de los Simpsons. Y de tirar mierda ahora, vamos acá a estar contentos con estas figuras hermosas La todo, que todo sí. bien. Hoy sale un capítulo horrible de los Simpsons, ¿no? Sí, son, son horribles. Pero sin embargo los caminos viejos quedan ahí y todo es un tiempo relativo. Entonces esto, esto es el ahora, esto no es el pasado porque está acá. Eso me pone muy contento. Totalmente, Nico. Eso, eso, es, eso es su colección. Sí. Así que bueno, nos despedimos con esta bella colección en nuestras manos y esto fue... ¿Qué es <muchas>